Hola Femexer, Somos Tulipán, una iniciativa que busca empoderar a los cuidadores familiares de niños y niñas con enfermedades raras. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes algunas de las actividades que hemos estado realizando en este casi año de iniciar con este proyecto. Para Tulipán uno de los más grandes logros es que se ha ido construyendo un equipo de excelentes profesionales y personas voluntarias comprometidas con la iniciativa. Comenzamos con una página web, una página de Facebook y un canal de YouTube. Donde se comparte información relevante para los cuidadores sobre las enfermedades raras y se ha estado formando una bonita comunidad. Este año hemos hecho grandes amigos con Conectiva FMX, con quienes hemos hecho talleres y hemos colaborado también en charlas. Además de ya ser oficialmente amigos de Rare Disease Day, por lo que desarrollamos un challenge en redes sociales para contribuir y dar visibilidad a la causa. Estamos trabajando en un manual para el cuidador que sirva de orientación y apoyo en su labor. Hemos realizado cápsulas informativas y charlas de temas de autocuidado, así como testimonios de padres y pacientes. En Tulipán formamos grupos de cuidadores para niños con enfermedades raras. Previamente realizamos una entrevista individual y la aplicación de algunas evaluaciones para detectar si sí, efectivamente para la persona lo más conveniente es el grupo o alguna atención individual. Posteriormente se llevan a cabo seis sesiones con los cuidadores. Estas sesiones son facilitadas por un psicoterapeuta de Tulipán y el objetivo pues es brindar un acompañamiento y un sostén para los cuidadores de niños con enfermedades raras. Contamos con un proyecto Citas de Escucha, donde los cuidadores pueden agendar tres sesiones de escucha con una psicóloga y así hablar y expresar sus emociones. Tenemos el pasaporte Tulipán donde los cuidadores llenan un formulario se les otorga el pasaporte Tulipán. El pasaporte Tulipán les da beneficios con algunas empresas y algunos profesionales de la salud. Finalmente quisiera agradecer a nombre de todo el equipo Tulipán a la femexer por todo su apoyo y a los cuidadores tulipán que han sido parte de estos logros que hemos estado platicando. Muchas gracias y un abrazo a todos.